Tarde del Magazine. Estoy con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Solita no estoy porque me voy me voy acá a la bella ciudad de Ostende, donde está mi compañera, mi colega Delfina Pisano, a quien le damos la bienvenida en la Tarde del Magazine con su columna de Todo un Poco. Hola, Delfi, ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo, es, ¿Cómo está el día allá en Ostende? Hola, ¿vos? Igual, vivimos en la misma ciudad, me parece. Sí. Esto está bueno para las dos. ¿Cómo, sí. ¿cómo te trató esta semana, Delfi? Bien. ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Sí. sí. Bueno, te cuento una cosita, viste, que yo estaba preparando el logo para tu columna sí. y me surgió esto de que a vos te gustaba el color negro, este sol negro que hicimos con naranja, sí. porque tenía que tener un color de mix. El naranja, sí. ¿te gusta a vos también? Sí. ¿Qué son los colores para vos? Contame un poquito, porque te, ¿de dónde surge que te gusta el negro? Porque yo cuando era chiquita me gustaba mucho el negro, porque me gustaba mucho solestar negras, eh, yo negro, me todo negro, me cortaba ese chico como negro, todo. Y era como, era como me gustaban mis canciones de todo negro, así que... Escuchaba rock de chiquitita, así que de bebé. Quedó ahí de ne el negro, fijo. Sí. sí, que en la infancia la verdad, me sigue gustando así que... Es la adolescencia Pero, lo potenciaste vos el color negro, me sí, parece. Sí, porque lo negro es para salir, lo uso, no para estar en casa. Claro. luego para salir, igual, igual igual si tengo que salir, uso negro, no pasa nada, porque si es el día de noche es lo mismo. Claro. Y nada... Pero hablando me de gusta. colores, ponele. Olvídate del negro, que ya lo elegiste, ya nos quedó claro. ¿Qué otro color te gusta a vos, Delfi? Antes me gustaba mucho la araña. El año pasado, cuando era mi compañero, toda la araña, todo el vestido, todo el araña, yo. El padre de también me gustaba, todo el color me gustaba a mí. En realidad, eso es una chica de colores. Sí. El turquesa. Más o menos. Más o menos. Vamos por otro color. ¿El naranja? Bueno, ahí quiero bajar así. ¿Vos decís que sí? ¿A vos te gusta el naranja por mix o te gusta el naranja? ¿Te da como un brillo especial el naranja? No, da por todo, así que. Bien. Me gusta. ¿Y el cómo venís con el verde? Bien. ¿Te gusta? Sí. Bien. El blanco, lo opuesto al negro, ¿eh? Ah, sí, sí, las blancas tengo, pero las hay las blancas. Tengo otras que me gustan de cumpleaños. Tú son, son blanco y negro. Lo, lo combino con negro porque me gusta. Claro, bueno, ya está. Quedó confirmadísimo entonces que tu color es el negro. Sí. ¿Te pintas de negro? ¿La sí. cara? ¿Los ojos sí, así pues... con negro? ¿Le pones sí. negro? Mira vos. Sí, para salir, sí. Ha hablando de salir, ¿qué? ¿Puede ser que rompiste la cuarentena? Mm, no, tiene sí, permiso de ya ir con mi abuelo a dar una vuelta. Yo. Ah, Vamos, estabas autorizada. Sí, tengo el NI, el, el, el que ayuda a mí y a mi abuelo, así que yo llevé con mi abuelo una vueltita, así que. Bien, pues a mí alguien sí, me no. contó por ahí que vos habías perdido, que habías roto la cuarentena que estabas paseando no, por Pinamar. No. Mirá que vos sos famosa. Vos eso, sabés yo que soy famosa. ¿Cómo? Eso fue mi amor solamente, te dijo. No, no. A vos ahora sos famosa, pues sos eh, conductora de mix. Acordate sí. de eso. La gente te ve por la calle y dice, ahí va Delfina. A mí me dijeron, Delfina la que va a veces a ver los partidos de, de sí. rugby, ¿Sí? ¿sí? Ahí me dijeron, alguien, para mí es un amigo de tu papá o una cosa así. Ah, no sé. Un después, colega. Después después lo, lo, lo saco y te digo, no sé qué. Es. Está bien. ¿Tenés fiaca hoy? No, bueno, sí. Estaba en la cama tirada porque es de metida pero estoy viendo... Estoy viendo... Más de chef, a veces miro casi, a veces miro otro videos, estoy como goleando un poquito. Ajá, está bien. ¿Cómo te trata? Vos dijiste recién que paseaste un ratito con tu abuelo, ¿cómo te va tratando esta cuarentena? te, te... ¿Bien? ¿Bien? ¿O estás aburrida ya? Pues? ¿Ya estamos? No. No, no, no, no, ¿Te gusta estar en tu casa? Sí. Bien. ¿La comunicación con tus amigos la seguís teniendo con el con el teléfono? Sí. ¿Con quién te hablaste últimamente? ¿Ya te, te amigaste? Para, no te hago dos preguntas, porque yo quiero charlar tanto con vos que me voy acelerando, ¿viste? Te hago muchas preguntas. <risa> sí. Vamos por uno. <risa> sí. ¿Hablaste con tus amigos? Sí, hablo todo. Ah, bueno, yo tampoco la estoy conectado, así que nos conectamos y nos conectamos, nos conectamos y nos, nos conectamos, así que... Bien, ¿con quién fue que hablaste últimamente? Con Martina. ¿Cierto que te amigas. No amigaste? tengo conexión, pero con él no. ¿Se amiga, no?, Sí, me Bien, perfecto. Con Martina fue la última que hablaste de tus amigos, del grupo de tus amigos. Sí. ¿Y sí. con tu novio hablaste? No. Ah, ¿Está papá escuchando? Sí. ¿No podemos hablar? No, después no. te cuento. Ok. Otro día te okay. Perdón, pasa. perdón. No dije no, nada. nada. No, no dije nada. nada. Está papá ahí dando vueltas. Sí. <risa> me, mejor me sí. quedo callada. No, no soy sola como siempre, pero soy como papá y con mi mamá. Sabe. Está bien. Están ahí que, que él se pone como loco cada vez que hablamos de eso. No, no, no, no, no, pasó algo que no. De, después te cuento por privado que o oh, te cuento mi mamá. Habló con mi mamá que después te cuento mi mamá quién No, yo quiero hablar con vos. Después me contas vos, pero así por privado. Bueno, Delfi, fue el día del trabajador. vos sos una trabajadora sí. porque sí. estás haciendo las columnas en Radio Mix. ¿Festijaste sí. con asado el día del trabajador. No, sí, pero no me acuerdo. No, claro. ¿Quién hizo el asado? Mi papá. ¿Siempre hace el asado? Sí. Bien. Es decir, que el Día de Trabajador lo festejaste porque vos te lo mereces, porque trabajás toda la semana para la radio. Sí. Escúchame, hoy estuvimos hablando, ahora te hago otra pregunta. Porque hoy estuvimos sí. hablando con la psicóloga, ¿no? Que de acá de Radio sí. Mix, con la licenciada Carmen Sotelo, hablando de esto de proyectar cosas y que la sí. gente se queda dentro de su casa y proyecta. Sí. ¿Qué estuviste proyectando en la semana? ¿Qué vas a hacer cuando se levante la cuarentena? Yo hockey. ¿Hockey? ¿Vas a jugar al sí. hockey? Sí. con ¿Vas a ir sola o con alguna amiga? con No, con los amigos de ahí, con el que voy a, voy a, te, voy a tener un profesor para mí y mis amigos por ahí. Todavía no, todavía no está confirmado que yo entré al... Al, como no amigo mi papá, eh, la hija bajó, ok, y le preguntó pues, pues, si yo podía entrar y todavía no, y le contestó, pero pues, está viendo no sé si yo entro, pero si no entro, eh, no pasa nada. Va a ser otro día, otro año, otra semana, pero no pasa nada que yo no entre. Escúchame, ¿dónde es Delfi? En Camarones, pero en la cancha, en el club, no sé, no, en el... Ay, no sé, voy a ver, ¿qué ¿En el de PIN. El del Telpina y hockey, en el club de Telpina. No, de no, no, no, no, no, no, sí, no. ¿O en eh, el polideportivo? En el polideportivo adentro. Ah, bien, hockey, bien. ¿Lindo deporte? Sí, porque yo dije a mi papá que con el grupo amigos todo bien, sigo volando, pero ahora quiero hacer otra cosa, quiero seguir con hockey porque de chiquitita me gustaba jugar hockey. Bien, a mí me gusta sí, ese la... deporte. Me congelaba la, la marina y jugaba hockey en casa. ¿En serio? Sí. <ríe> en, Buenos Aires, en, Buenos Aires, en Buenos Aires, en Buenos Aires, la casa grande está aburrida, me dejaban a dos horas, la, congela, la la congelaban y, y yo y jugaba con papá y con mi hermana hockey ahí en la cocina. ¡Buenísimo! Era, era larga, la cocina, uh, teníamos un metro para, no sé, ¿no tenemos, para lavar la plata y nada más. Y otro, lo congelamos la marina, jugábamos con el hockey, que después la comemos. Bueno, buenísimo. <risas> lo seguimos haciendo de M también, ¿eh? Lo seguimos haciendo de M también. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Que de ahora también sí de hoy, Ahora sí seguimos de congelar de la marina jugar a hockey de vuelta. Bien, ¿cuántas jugadoras son de hockey? ¿Sabes? ¿11 juegan? Sí. Bien. Y 10 quedan afuera porque juegan a sus frentes. Eso fue pintado. Claro, 21 en total y 10 quedan en el banco. Sí, porque si entra otra, entra otra, así van entrando gente. Bien, lo van dejando ahí. Ahí Para, te están. Decirle que sí. no te apuntale, que amado, estás hablando conmigo. Amado, basta. Basta, mami. Este es mi trabajo, si no, no vas a poder festejar el Día del Trabajador. Si mami trabaja sí. por vos. Es y no vas a recibir regalitos. Delphi bueno, la mermelada me contaron que te salió rica. Sí. ¿Me guardaste? Sí, tengo ahí un mmm, pote lleno, así que... Bien, pero vos lo tenés porque lo tenés o me guardaste especialmente para mí? No, para vos. Tengo ahí que no lo toque nadie. Bien, me encantó. <ríe> Después ¿Sí? voy, voy por mi mermelada. ¿eh? Dale. Bueno, Delfi, ¿nos vemos sí, la próxima bien. semana? Dale. Ahí te puse el sol negro con naranja. Dale. Es como que hay un sol de noche, ¿viste? Sí. Ahí tenemos la luna y el sol. Como yo tengo el tengo el pie en el traje, me sí. acordé de mi palmera, así que... Vea, mira mirá, tu sol ilumina tu palmera. Sí, ¿te acordás que tengo la palmera ahí? Sí, ah, me acuerdo, el, me acuerdo. En el pie, en el pie. Me acuerdo. Después haceme acordar que te cuente la historia de la luna y el sol. La historia dale. de amor de la luna y el sol. Te la voy a contar, ¿vale? Vale, Bueno, te mando un besote grande, dale. buena semana y a, y a preparar Bien, toda la información para el próximo sí. jueves, dale. Dale. Te quiero. Chau, chau. Chau. chau. Delfina Pisano en la tarde del magazine. Ya venimos, último tramo de Mix.